Chicos, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Y en este caso Y en este preciso instante Estamos en... Bueno, ya sabéis, lo pone aquí Pero alguna gente no lo sabe Estamos en Super Mario Maker 2 Vamos a intentar eh, lo de, de, de desafíos de Mario sin fin Son niveles Que crean Y que son infinitos, vamos En fácil... Yo ya voy por aquí, pero vamos, vamos, vamos a volver nueva partida. Mario emprende un largo viaje. Es el modo fácil, vamos. Cada día vamos a ir haciendo más difícil. De bueno, y lo más difícil es el modo muy difícil. Venga, cinco vidas. Eh, comienzo así siempre, en serio. Ah, vale, que viene por aquí. Eh no. Vale, voy a pasarme eh, Este es el, el mapa mundi de planta piraña Pero qué fácil Si ya me lo he terminado Vale ni Este nivel ya lo he conseguido Y ha sido por un fallo técnico No sé Vamos al siguiente aunque ha sido bastante facilito. Jugar. Venga. Mario Galaxy Bros. Wii. A ver cómo es. Pero si pone música todo del Galaxy. En Mario Galaxy. Hasta me acuerdo de... De cuando lo tenía grabando. No vea. Y... Po, un... Un consejo. He estado un montón de días sin hacer vídeos y es que estoy perdiendo suscriptores y eso no me gusta nada. No me ha gustado nada, o sea que por eso he intentado de hacer otro vídeo. Para que no pierda suscriptores porque no vea, he, he perdido como un millón o algo, no sé, algo, pero un montón, bueno, no muchos. Pero más días he estado sin grabar. No veas los de días que he estado sin grabar. ¡Eh! ¡Eh! Esta seta... Yo nunca he visto una seta saltando. Eso no existe. Es ¡Ay! Pero... Esto está volando. Todo eso es ser una broma. Madre mía, tres vidas porque de eso a... se... <risa> eh... Todo eso... ¿Qué había ahí? Este me suena de algo. Ese, esa persona que ha hecho esto este nivel vale, siguiente no lo sé, ¿qué es eso? ya la metas ah, tenemos que recoger una vida eh, pero si está ahí como llego hasta ahí? madre mía tengo que llegar hasta ahí. Vale, me choco con eso y no puedo. mirar a la gente que ha muerto ahí. Esto te quieres que es fácil. Que para e e alguien es fácil. Es que a mí no me sale. A ver. ¿Pero qué? Pero.. Mejor lo hago en la puntita. ¡Afu! ¡Me quedan cinco vidas! ¡Voy a morir ya! No, pero esto no lo quiero hacer. No quiero hacer trampa. ¡Vamos! Ni haciéndolo más cerca se puede. He visto cosas más difíciles, pero... Esto también es muy difícil. O sea, no entiendo... Espera. ¡Ah, ya lo entiendo! ¡Ya lo entiendo! ¡Vale, vale! Pues entonces es muy fácil solo algo así. ah no que solo tengo que ir a los pasos de eso pero es que vale ahí tenía que hacer un salto ¡ostras dos vidas para esto no veas con lo fácil que es Anda, que estoy apañado cuidado con el desatar ahí ya está ahí ya está vale nos vamos no veas, chaval. Lo de que... Ay, la bomba va a explotar. Vale. No quiero perder vidas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga ya, tío! ¡Qué troll! ¡Es muy troll! ¡Aquí! Toma. ya he ido. Conseguido. Solo tres vidas. Vamos. Lo de al principio con lo fácil que era ni entendía nada. Es que anda que siempre bueno geniales a todo que juego. A ver, jugamos al siguiente. Eh, net a Star. No entiendo qué es net, pero a Star ya me lo entiendo que es a estrella. Eres una estrella, voy a ir por la puerta en vez de la otra Ah, no, que es para ir más rápido Vale, vale, entonces sí Espera Voy a volver A ver si aquí también hay una estrella Anda, es mejor El gato, mi favorito ¿Entro por la tubería o sigo para adelante? Va, en la tubería, seguro que Es que como me encantan las tubería. ¡Eh! Esto, esto, esto ¡Ostras! Madre mía Creo que debería de no haber ido aquí. Ya perdió perdido el gato. ¿Eh? Hola. Hola. ¿Qué pasa? <ríe> adiós. <ríe> Aunque me metí en sin querer, yo no quería meterme. Yo quería ir a la meta. ¿Qué pasa, chaval? Ah, mira. Adiós. Adiósito. Has explotado. Qué bonito. <ríe> Seis vidas. Nivel superado. Vamos, venga Vamos a jugar así Cuatro solo hemos hecho como puede ser Por eh, culpa de uno He perdiendo vida Y es igual que me había conseguido ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, ya me toco el suelo y ya está Madre mía que Ah, vale Es más fácil que fácil. Vale, terminado. Ahora, el siguiente. Y O oh, ilian, pero es que en, un, en unos idiomas siempre es girian La chigo, no una S. Hay como una J eh, no me pilla nadie Vamos que fácil Es que qué fácil Una vida Como estamos en el modo fácil Entonces es súper fácil Ha Todo, puesto todos los niveles que son súper fáciles Siguiente jugar, es el nivel 6, vamos, si yo había hecho 44, o sea, eh, Happy New Year, o sea, feliz nuevo año, 2020, vamos, a ver que en 2020, claro, se pondrá a entrar, ¿no? No, no se puede, es que, 2020 el puesto ahí, 2020, nada más que 2020, Vale, entro por la puerta me voy aquí 2020 ¿Otra vez 2020? ¡Qué manía de 2020! No veas ¡Ay! ¡Me caigo! Ah. Aquí salto ¡Ah! ¡Feliz nue nuevo año! ¿En serio? ¡Ostras! Que hay puesto una, un dibujo que no vea. Ya no me da cuenta, ¿en serio? A ver... ¡2020! ¡2020! Como siempre, quiero poner ahí. Nada más que poner 2020, 2020, ¡vamos! ¡Nuevo año! Sí, Nada más que poner lo mismo. Vamos, esto es Mario Kart. ¿Eh? ¿Cómo puedo pasarlo? Esta es la primera vez que lo veo. ¡Ah! Un Yoshi de fuego. Y como está hecho de hielo... ¿Lo ves? Es que ese Yoshi como lanza fuego... Ya lo sabía. Pues vale. Pero ¿por qué tiene que poner...? Ah, cosas de invierno. Porque... En el nuevo año también es invierno, ¿no? En, en... enero. Esto está petado de monedas. Happy. O sea, feliz. Nuevo año. Espero que ya sea al final, ¿no? Ah, mira, sí. ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Es lo... ¿Eh? ¿Y ahora qué pasa? Vale, vale, que se choca contra esto. Nivel superado. Nivel 8. Ah, no, 7-7, perdón. Vamos, nivel 7. ¿100%? Y esas son letras japonesas, no entiendo nada. ¡Ostras! Pero qué fácil, espera, vuelva a empezar porque yo creo que voy a batir el nuevo récord. Esto es de lo más fácil. 100% Ah, tal vez pone posible porque... 100% fácil. Sería. 100% súper fácil. <ríe> Adiós, estrellitas. A la lava. A la lava de la bin. Nivel superado. No. Es imposible batir ya el récord. Nivel 8. A ver, ¿cuál es? Comentadme. Comentadme en el, los comentarios. ¿Qué es lo que haga en Super Mario Maker? De jugar a mis niveles. En. O lo que queráis. El modo historia también. Todo de Super Mario Maker. Y también jugar. A ver. Vale, conseguido. Es demasiado fácil.